¿Qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Este día domingo que el Señor nos permite vivir. Avanza este tiempo, queridos hermanos, y al llegar este día, los invito para que le demos gracias a Dios. Vamos a tener hoy nuestra celebración eucarística, la oportunidad para bendecir, para dar gracias, para glorificar al Señor. Lo invito para que antes de ir a la Eucaristía y al empezar nuestro día, pensemos en un motivo para darle gracias a Dios. ¿Qué tiene hoy? Para agradecer la vida, la salud, la familia, el trabajo, el alimento. Tantas gracias que el Señor nos da. ¿Sí ven? Hay motivos para decir gracias. Yo sé que usted, usted, usted es testigo del amor de Dios. Usted es testigo de bendiciones. Con todo el corazón digamos gracias. Gracias, Señor. Alabado seas mi Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Cuando iban de camino hacia Jerusalén, llegó el Señor a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María. María se sentó a los pies del Señor a escuchar su enseñanza. Marta, en cambio, andaba ocupada en el trajín del servicio, hasta que se acercó a Jesús y le dijo, Señor... Fíjate que mi hermana me dejó sirviendo sola, dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te afanas y preocupas por demasiadas cosas cuando solo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estas dos mujeres nos enseñan, queridos hermanos, cómo hay muchas cosas que atender, claro, hay que atender muchas cosas. Pero entre todas las cosas, una es una solo. Una sola es la más importante. Escuchar a Dios, estar en la presencia del Señor. Que el trabajo no nos quite esa gracia. Que el estudio no nos quite esa gracia. Que todo no nos quite la presencia de Dios. Que nuestro afán sea estar en la presencia del Señor. Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. Hoy Jesús también podría decir, Víctor, Víctor, te afanas por muchas cosas. Pedro, Pedro, Andrés, Andrés, Felipe, Felipe. Te afanas por muchas cosas. Solo una es necesaria. ¿He escogido esa parte? ¿Cuáles son mis afanes? ¿Cuáles son mis preocupaciones? Señor, danos la gracia de buscarte siempre. Danos la gracia de estar en tu presencia. Danos la gracia de correr ante ti. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.